Census, el CFDI 4.0 y el SAC. Presenta Maestro en Impuestos, Pedro Carlos Ramírez y como invitado especial, licenciado en Contadoría y Especialista Fiscal, José Alfredo Zaragoza Buendía. Ok, pues buenas noches y dos, los saluda su amigo el contador Pedro Carlos Ramírez García desde la ciudad de Oaxaca de Juárez Oaxaca. En este es su programa Noches de Census y pues el día de hoy tenemos a un invitado bastante especial personalmente, como ya se lo acabo de expresar, a un invitado que, que por ahí habíamos coincidido en las redes sociales. pero José Alfredo Saragoso, parte de su semblanza, de su gran semblanza académica y de lo que nos va a compartir el día de hoy sobre el CFDI 4.0 y lo que nos espera en este año 2022 sobre el SAT. Y como ustedes saben, eh, tenemos las noticias del día de hoy, pero eh, yo creo que es importante también desearles un buen inicio de año como parte de este programa Noches de Census, a nombre del, del contador Antonio Aranda, que me hizo el favor de permitirme ser el conductor de este subprograma, y de toda la familia Census, pues, desearle un feliz inicio de año, y que todos sus proyectos y que todas sus metas sean eh, eh, cumplidas en este ejercicio 2022. Claro... expertos como el, los que nos acompañan el día de hoy el maestro José Alfredo Zaragoza buen día y pues vamos a pasar a la parte de las noticias y de ahí regresamos a la presentación de nuestro invitado del día de hoy vamos a las noticias Ok, pues en la primera noticia tenemos nuevas reglas del SAT en 2022. Habrá multas por facturar for, por facturas mal emitidas. El régimen simplificado de confianza pretende facilitar el pago de impuestos en las personas físicas con actividad empresarial, profesionistas y arrendatarios. El Servicio de Administración Tributaria SAT tendrá algunos cambios importantes en el régimen simplificado de confianza. El buzón tributario y otros aspectos por, por lo que si de facturas más em, mal emitidas hay multa. El SAT estableció una multa de 400 a 600 pesos a las personas que en 2022 emitan facturas sin los datos complementarios. Si un comprobante fiscal digital se cancela fuera de tiempo, el SAT tiene una multa del 5 al 10% del monto de cada factura. Dentro de la carta porte encontramos para 2022 el SAT informó que la carta porte un documento que legaliza el movimiento de mercancías en territorio nacional será digital. Uno de los beneficios es que se combatirá el contrabando de objetos. La entidad también dio a conocer que habrá un periodo de transición entre la carta física y la digital. Como noticia número dos tenemos se saturan los kioscos para las pruebas gratuitas en Ciudad de México. Claudia Sheinbaum asegura que no cerrarán actividades en la Ciudad de México. Largas filas, saturación y ciudadanos que se quedaron sin prueba debido a la alta demanda se registraron en los módulos para realizar pruebas de antígeno para detectar COVID-19. Instalados por el gobierno capitalino en las plazas comerciales Centralia, Pabellón Universidad, Centro Comercial Santa Fe, Parque Las Antenas, Parque Vía Vallejo, Centro Comercial Perisur, Cedrago y Aragón y Fórum Buenavista. Ante el incremento del número de contagios, la Secretaría de Salud de la Ciudad de México dio a conocer que se amplió el horario de 8 a 14 horas a los 7, 117 centros de salud que realizan pruebas de COVID-19. Se reabastecerán los insumos para duplicar el número de pruebas a 200, con lo que se podrían realizar hasta 23,400 diarias. Como noticia número 3, tenemos: IVA salvó los ingresos tributarios en el 2021 y superó el 14,6% de la meta. Haber tenido una moneda más estable con año con menor volatilidad en comparación con el 2020, permitió que los mexicanos tuvieran un mayor consumo. El impuesto al valor agregado IVA se convirtió en 2021 en el salvavidas de los ingresos tributarios. De acuerdo con los datos preliminares del Servicio de Administración Tributaria, SAT, este gravamen no solo tuvo un incremento considerable en su recaudación respecto al año previo sino que también rebasó la meta prevista en la Ley de Ingresos de la Federación. El año pasado, en medio de la reactivación económica ante la coyuntura de la pandemia por el COVID-19, dejó una recaudación de 1.122.264 millones de pesos, lo que representó un incremento del 7.7% en comparación con el 2021 2021, de acuerdo con los datos preliminares del SAT. Pues bien amigos, estas han sido las tres noticias que tenemos al día de hoy con respecto a aspectos económicos, aspectos tributarios, y vamos a dar paso a la presentación de nuestro invitado del día de hoy, un tema bastante importante, el CFDI 4.0 que si bien es cierto, tenemos un periodo de transición, pero es importante que como obligatoriedad, debemos observarlos desde el primero de enero de 2022. Paso entonces a la presentación de nuestro invitado del día de hoy. Regresamos en un momento. Ok amigos, pues el día de hoy me complace presentar a un invitado especial. Como les comento, es a una persona que eh, personalmente no la conocí aquí, bueno, personalmente, hablando de medios digitales, pero no la conocí aquí eh, en una entrevista, aquí en su programa Noches de census pero me complace invitar, eh, presentar al invitado el día de hoy, que es el maestro José Alfredo Zaragoza Buendía, que ustedes ya lo conocen, es bastante eh, activo ahí en las redes sociales, me complace también, por ahí vi una una publicación de que fue nombrado como uno de los fiscalistas más importantes de México. Felicidades, maestro. Y pues me voy a permitir eh, leer parte de su reseña académica, de su reseña profesional, para que ustedes lo conozcan y poder dar paso a nuestro tema del día de hoy, que es CFDI 4.0. Dentro de su formación del maestro que nos acompaña el día de hoy, tenemos que es licenciado en cuantoduría, egresado de la FCA UNAM, egresado de la especialización en fiscal de la misma institución, maestrando en impuestos en el Instituto de Estudios Universitarios ACE, y estudiante de tiempo parcial de la licenciatura en Derecho en la Facultad de Derecho de la UNAM. Dentro de la trayectoria prof profesional tenemos que es socio director y socio de la práctica de impuestos de la firma, Zaragoza, Zagala y asociados director académico de la capacitadora Contacto Fiscal, cuenta con una experiencia profesional de 17 años. Es miembro del Colegio de Contadores Públicos de Hidalgo y del Instituto Mexicano de Contadores Públicos. Dentro de otras actividades académicas y profesionales que desarrolla, podemos mencionar que fue docente de contabilidad e impuestos en la VM San Ángel y catedrático itinerante en la Universidad de Londres. Actualmente, imparte cátedra en el área de diplomados y ed educación continua de la Escuela Bancaria y Comercial Campus Ciudad de México y en el Instituto de Estudios Superiores Rosario Castellanos de la Ciudad de México. También es titular de los programas de radio por internet, Contacto Fiscal, Contexto Fiscal, Estrategia Intelectual Global y Fiscal Consentido, aquí en su casa capacitadora, Census Capacitación, coautor de una obra escrita y de diversos artículos para revistas especializadas y actualmente es coordinador de sección y articulista en la revista Consultorio Fiscal de la FCA UNAM. También capacitador del SAT en 2018 en materia de impuestos indirectos a través de la DEC de la FCA UNAM. Dentro de las distinciones que podemos mencionar de nuestro maestro, es reconocido por tres años consecutivos, de 2017 a 2019, por la VM Campus San Ángel, como uno de los mejores docentes de los talleres de preparación para la presentación del examen EGL de Ceneval, reconocido por el Consejo Editorial de la revista Defensa Fiscal, como uno de los fiscalistas más importantes de México en 2021, y como les acabo de mencionar también, en este año 2022. Pues me complace darle la bienvenida a usted, maestro José, eh, José Alfredo Zaragoza. Buen día. Como usted me preguntaba, ¿cómo le podemos llamar ahorita? ¿Cómo le gusta que le, que le denominemos José, Alfredo, maestro Zaragoza? Yo creo que estamos en confianza dentro de la familia Census. Les presento a un integrante de la familia Census que pues nos ha aportado ahí con algunos cursos, con algunos temas, y pues a mí personalmente me complace el, el hecho de presentarlo aquí entre nuestra audiencia. Maestro José Alfredo, pues le dejo el micrófono para que pueda saludar a nuestros seguidores. Claro que sí, estimado Carlos, un gusto también aquí, pues ya interactuando un poquito más cara a cara, por ahí habíamos este, pues estrechado algunos comentarios, algunos saludos en redes sociales, pero finalmente pues ya hasta hoy se nos hizo aquí estar frente a frente, cara a cara y saludándonos. Ahorita un poquito otras bambalinas antes de, de empezar el programa. Y bueno, definitivamente que vamos a cambiar esa currícula para nada más decir amigo de los amigos, ¿no? Si no se nos va ahí medio programa gracias. y muchas gracias, muy muy agradecido eh, pues de que nos hayan invitado aquí como ya lo han hecho en otras ocasiones nuestros amigos de familia census a, a este programa de noches de census, yo he encantado de la vida, siempre estar platicando este tipo de temas, y mira amigo, eh, como te sientes más cómodo, siempre le digo a la gente, díganme Alfredo, y terminan diciéndome José, o terminan diciéndome maestro, en lo personal yo prefiero Alfredo, pero por supuesto, como tú, tú te sientas, y como también la audiencia de aquí de familia centros, como se sientan más cómodos, un gusto y un placer estar aquí esta noche con ustedes, así que, Buenas noches y aquí estamos para lo que se ofrece. Pues muchas gracias maestro por, por aceptar la invitación primero que le, que le hizo el maestro Antonio. Yo siempre en este programa eh, menciono al maestro Antonio Aranda, que es el, el CEO de, de sus Capacitación, que me hizo el honor de dejarme a cargo de este programa y espero cumplir con las expectativas de lo que, de lo que venía haciendo este programa, ¿no? Y qué más que tener a este invitado, eh, de la familia, como usted maestro le, le, le voy a llamar José José, José Alfredo, dijeran como, como aquí eh, eh, el, el, el cantante José Alfredo Jiménez ¿no? no exactamente, pero aquí el maestro José Alfredo Zaragoza pues un gusto tenerlo, como, como menciona aquí el maestro, ya teníamos la oportunidad de haber coincidido en algunos comentarios, tal vez en redes sociales, a veces nos escondemos tras, tras un eh, eh, tras un nombre que no es el nuestro un eh, ejemplo, ejemplo propio que, que yo en redes sociales ahí ando como Charlie Ram no como Pedro Carlos Ramírez pero ahorita le decía al maestro pues aquí tiene a su servidor y pues vamos a empezar con el tema bastante importante del CFDI 4.0 porque ahorita a muchas personas, personas físicas personas morales, nos está impactando bastante, ahorita estamos centrados en el hecho de soy reciclo, no soy reciclo, me tengo que cambiar, no me tengo que cambiar, soy persona moral, rebaso los 35 millones, no lo rebaso, soy socio de otra persona moral, me tengo que cambiar, no me tengo que cambiar. Y sin embargo, estamos dejando de lado este tema de eh, qué va a pasar con la facturación, ¿no? Ahorita tal vez. Al 31 de diciembre del 2021 dijimos, pues tengo que facturar todo lo que tengo en el ejercicio, ¿no? Sin importar tal vez los plazos que me da miscelánea, los plazos que me da Código Fiscal de la Federación, y sin importar tal vez esa transición que tengo ahorita, que es de lo que vamos a hablar, esa transición que tengo al CFDI 4.0, que es el, nuestro tema que nos ocupa el día de hoy. Ahorita tenemos el CFDI 3.3. Y sin embargo, yo creo que todo va en miras a una fiscalización en materia digital. Ese CFDI 4.0 le va a brindar información a la autoridad fiscal, mucha más información que le brindaba hasta el 2021. ¿No? Entonces, eh, como contadores, como abogados, como asesores, como empresarios precisamente, debemos tomar en cuenta que esa información que plasmamos en el CFDI 4.0, Debería ser la información que refleje la realidad de nuestras actividades económicas. Y me remito muy bien a lo que nos manifiesta la NIFA 1, que la contabilidad es una técnica que registra, ¿qué cosas? Transacciones, transformaciones internas y otros eventos que afectan económicamente afectan económicamente a la entidad. Y de ahí nos vamos a postulados básicos. Y, y como usted también lo comentó ahí eh, y, y me complace reconocerle también ese nombramiento que le, que le hicieron sobre eh, uno de los mejores fiscalistas de México, así como también al maestro Martín Rojas Tamayo, que también vi por ahí un comentario de usted sobre el maestro Martín, que decía, y me gustó bastante, el mejor fiscalista es el que se preocupa primero por la parte financiera y después por la parte fiscal. ¿No? ¿Por qué? porque tenemos, debemos de tener esas bases específicas para tener esa información financiera y, y ahí partir. En este caso, maestro, y para darle los micrófonos, el CFDI 4.0, ¿qué, eh, ¿qué nos depara? ¿Qué es el CFDI 4.0? ¿Qué representa? ¿Y para, para qué efecto lo está implementando la autoridad? ¿Qué nos claro, comenta maestro? Sí, si estimado Carlos, mira, muy interesante todo lo que comentas, ¿No? E incluso yo podría decirte que el mismo CFDI, pues puede ser un distractor también importante, ¿No? Ya pasando esta lluvia, esta tormenta de que si reciclo, sí, reciclo, no, personas físicas y personas morales, eh, pues enseguida nos vamos con el CFDI y regresamos al estrés de la carta porte y de repente pues se nos olvida por ahí varios asuntos que pues bueno, dentro de esta reforma, de esta reciente reforma fiscal para 2022, varios asuntos de forma, pero también de fondo que, eh, como tal, eh, considera el Código Fiscal de la Federación, ¿no? Ahora, contestando puntualmente eh, la pregunta, estimado Carlos, ¿qué es para mí el CFDI? ¿Cuál es el uso? ¿En qué radica su importancia? Eh, mira, yo te diría dos cosas. Eh, y lo he manifestado en redes, ¿no? Y digo, que mejor que este espacio que ahorita. Eh, tenemos aquí oportunidad de estar contigo y con nuestros amigos de familia Census, pues para volver a hacer, eh, sentir ese eco de lo que ya en algún momento posteamos por ahí en redes, ¿No? Eh, en mi opinión, el comprobante fiscal tiene todo lo que tú quieras, menos la característica de comprobante o, o de herramienta de comprobación. Por ahí, en alguno de los posteos que hice, me atreví a señalar, es que el comprobante al final del día no era más que un requisito más de todo el cúmulo de, de requisitos que podemos encontrar, a lo mejor en el artículo 27, tratándose de personas morales, en otros artículos, ya si nos vamos al título cuarto y capítulos en específico de personas físicas, y únicamente, ¿no? O sea, eh, para el contribuyente eh, termina siendo un requisito más. De tantos otros que hay, ¿no? En, en cuanto a tema de forma, ¿no? Eh, eso por un lado, ¿no? Sin embargo, para la autoridad, y como tú bien señalas, pues sí se trata al final del día de una herramienta. ¿Una herramienta para qué? Para fiscalizar. Es más, yo te podría decir, sí, si queremos resumir todo lo que engloba el CFDI, la reforma que hubo a nivel de código, como para ponerle la alfombra de entrada a esta nueva versión del CFDI... Y pues todos los cambios que está viendo todos los comunicados que eh, se han plasmado, ahora que ya también se alineó la resolución miscelánea a todo lo que viene a partir de, pues de abril, eh, finalmente te podría decir que es básicamente el prellenado de las declaraciones. Así lo podríamos este, a lo mejor sintetizar de la mejor manera, no sé tú qué opinas. Claro, pues eh, personalmente igual eh, comparto esa opinión de que el CFDI, llámese 3.3, llámese 4.0, que, que incorpora muchos mayores requisitos, pues son herramientas más que nada, eh, como lo menciona el maestro, pues tal, tal vez no tanto de comprobante, sino son herramientas de fiscalización. ¿Por qué? Porque ¿de dónde saca la autoridad el prellenado ejemplo de lo que ya hemos vivido en años anteriores de la declaración anual de las personas físicas? Ya viene prellenado. ¿De dónde saca la autoridad ese visor de nóminas para patrones? ¿De dónde saca la autoridad ese visor de nóminas para trabajadores? Pues precisamente de los FDIs. Y el CFDI, al ser una herramienta tecnológica... Pues le aporta a la autoridad elementos específicos, elementos que si nosotros como contadores, como empresarios, como administradores, como abogados, cometemos un error en la emisión del CFDI, ese error le va a llegar a la autoridad. Y claro ejemplo, y, y me voy a permitir mencionar lo que pasó el día 28 de diciembre, cuando por ahí pensamos que era el Día de los Santos Inocentes y resulta que no. ¿No era broma del SAT? Ajá, no, no, no era una broma como tal cuando me dijo el SAT, ¿sabes qué? Acabo de detectar que eh, de acuerdo al CFDI, a los CFDIs, tú debiste declararme tanto de IVA causado. Y me declaraste tanto. ¿Y tienes de diferencia tanto? A mí me tocó ver o escuchar a algunos contribuyentes que me dijeron, oye, fíjate que el SAT me está cobrando tanto. Como, como contadores, como asesores, como, como consultores de esta parte eh, contable, ¿qué les pudimos haber dicho? Oye, no te están cobrando en realidad. Lo que recibimos el día 28 no fue un cobro, no fue una determinación. ¿Qué fue? Así lo voy a poner, fue una advertencia. Fue una advertencia que el SAT te dijo, yo detecté que de acuerdo a tus PUEs, porque así lo decía el correo en aquella vez, el día 28, yo, de, yo detecté de acuerdo a tus PUEs, me debiste de aclarar, declarar por lo menos, vamos a ponerle así, 50 mil pesos de IVA causado. Y me declaraste cero. A ver, contribuyente, ¿qué está pasando? ¿De dónde extrajo esa información la autoridad? Pues lógico, de tus FDIs, que la propia autoridad te dijo que PUE. No sé si a usted le pasó, maestro, o, o a los demás que nos están escuchando, que no tomó en cuenta los complementos de recepción de pago. Solamente tomó en cuenta la autoridad los PUEs. Prácticamente se quedó abajo de lo que yo en un, algún momento pude haber causado. ¿Por qué? Porque no me tomó en cuenta los PPDs. Y ese es un claro ejemplo de lo que provoca el CFDI. En este caso, de que estamos hablando de 2021, 3.3. Pero imagínense lo que va a pasar ahorita en 2022 cuando la autoridad tenga mayores facultades o mayor información de acuerdo al CFDI 4.0. ¿Qué modificaciones encontramos? Ejemplo, en complemento de recepción de pago. Ya va a haber información del IVA causado. Precisamente por eso. Precisamente porque la autoridad te dijo... De acuerdo a los PUEs, yo determiné que me debiste haber declarado tanto de IVA. De acuerdo a complemento de recepción de pago hasta 2021, no había un desglose de IVA, si nosotros recordamos. ¿Qué le, qué le informamos a la autoridad? ¿Cuánto pagué? ¿Cuál era mi saldo insoluto? ¿Cuántas parcialidades llevaba? Solamente. Pero en complemento de recepción de pago, no le informaba cuánto IVA. Iba, pagué hasta el 2021. Pero de acuerdo al, a las reformas del 2022 y de acuerdo a los nuevos anexos, precisamente de este CFDI 4.0, la, la autoridad ya va a tener mayor información para de, decirme, ah, emitiste en tanto PUE, más el IVA que cobraste en recepción de pagos, me debes tanto IVA. Ahora sí, ahora sí ya tengo los elementos específicos para determinarte. ¿Cuánto me debes de IVA? ¿O cuánto causaste de IVA? ¿Por qué? Porque los correos que recibimos el día 28 de diciembre, ¿qué creen? Tampoco venía el IVA acreditable. No venía. Y en cambio, los, lo, los contribuyentes se sentaron y decían, oye, contador, es que el IVA me mandó un correo que dice que le debo tanto. No, no, no es que le debas tanto. Todavía falta enfrentar el acreditable. En realidad, la autoridad en esos correos no observó el acreditable, solamente observó la pura parte de causado, como lo manifestó en estos correos. Entonces, maestro, yo creo que este CFDI 4.0, al que nos vamos a enfrentar en este año 2022, estando a 5 de enero de este año, yo creo que va a arrojar a la autoridad mayor información para efectos de qué? Como lo comentábamos hace rato, para efectos de fiscalización. Más que ser un comprobante, va a ser una herramienta de fiscalización. Entonces, maestro, ¿qué nos pudiera compartir con respecto a estos eh, nuevos requisitos que va a traer el CFDI 4.0? ¿Y qué nos depara como contribuyentes y el hecho de que no manifestemos situaciones reales? Ejemplo, yo soy una empresa y emito un PUE. Y resulta que no me la pagaron. Cuestión clásica que ocurre en las organizaciones, en las empresas. Oye, es que a mí me dijeron que sí me, me la iban a pagar dentro del mes y resulta que no me la pagaron. Ya nos metemos en un detallito ahí. ¿Por qué? Porque hay que cancelarla, hay que emitir PPD, hay que emitir complemento de recepción de pago. Y en ese sentido, esa información que le está llegando a la autoridad me dice... Yo detecto que hasta ahorita tienes un ingreso a crédito. Hasta el momento que me lo emitas como complemento de recepción de pago, voy a entender que lo cobraste para efectos de renta, siendo persona física, y que lo cobraste para efectos, o es efectivamente cobrado para efectos de impuesto al valor agregado, como la, lo manifiesta el, el artículo 1A, 1B de la ley del impuesto al valor agregado. En ese sentido, ¿qué nos depara con este CFDI 4.0? ¿Qué debemos cuidar maestro para estos efectos de emitir este nuevo, eh, este, esta nueva versión, porque no es un complemento, esta nueva versión de este CFDI 4.0? Correcto, estimado amigo maestro Carlos, pues mira, muy interesante todos los planteamientos, todos los escenarios que pues por ahí nos, nos manifiestas, que me queda claro que son situaciones del de día a día, ¿no? En la vida profesional. Eh, fíjate, chistoso, eh, pareciera una paradoja. Por una parte, a veces las empresas, el empresario, eh, y, y bueno, no se diga también eh, este asunto o este tema de los asesores, los consultores, pareciera que mal miran la figura de, del CFDI, ¿no? No, es que el CFDI no lo es todo, o que el CFDI no te sirve para nada. O que yo en un juicio, eh, finalmente, incluso este tema es tan sustancial que tú señalabas, ¿no? Finalmente, a nivel de registro contable, lo que nosotros, este, pues, manifestamos son transacciones, transformaciones internas y otros eventos, ¿no? Y yo iría más allá, ¿no? Si nosotros nos vamos al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, el cual me señala que las contribuciones se van a causar, eh, pues conforme se vayan presentando, realizando las situaciones jurídicas o de hecho, pues lejos quedaría el que nosotros dijéramos que un C, eh, por emitir un CFDI, correcta o erróneamente, pues eso vaya a ser el detonante para pagar un impuesto. O sea, de fondo, o sea, que ya te va a sonar contradictorio estimado amigo, pero de fondo eh, estamos perdiendo el tema de la forma, ¿no? O sea, al hablar de comprobantes fiscales, estamos hablando de una obligación de carácter formal pero eso no significa tampoco que no tenga su debida importancia porque comenzábamos la sesión comentando precisamente pues que al final del día el CFDI pues es una herramienta de fiscalización yo le aderezaba el dato no hace unos momentos yo decía incluso eh, en una prueba piloto pues ya fue el prellenado de declaraciones anuales o declaraciones del ejercicio y bueno, estamos dando el paso a lo que es el prellenado, pues ya de declaraciones, este, pues más recurrentes, ¿no? Declaraciones provisionales o periódicas, que ya como tal, este, más allá, eh, en este momento el tema no es si va a ser útil o no va a ser útil el contador, porque luego ahí empezamos a divagar y ya cuando vi, vemos ya nos fuimos para otro tema, ¿no? Pero he ahí la, la importancia y ahí radica el tema de... Uh, en algún punto, pues, menospreciar esta herramienta que utiliza el SAT. Yo me atrevería a decir que las herramientas que tiene la autoridad, y eso me, nos lo enseñaban desde la carrera, amigo, eh, seguramente en algún momento lo topaste, pues, eh, nos decían que la información es poder. Y si esa información la tiene alguien, pues, fácilmente, hace algunos cruces, toma decisiones, eh, voltea la mirada o el reflector hacia un lado, y pues, lo tiene todo, ¿no? ¿Cuántas reglas misceláneas, eh, no encontramos que, pues por ahí señalan que con la información que obre en poder de la autoridad, ¿No? Y esto también esta evolución y ahora con esta nueva eh, versión, este nuevo, nuevo formato de CFDI 4.0, pues definitivamente ya le estamos dando la victoria al CFDI, incluso más allá del tema de la contabilidad electrónica, ¿No? O sea, podemos decir que la herramienta por excelencia de fiscalización para la autoridad pues es el CFDI. Lejos quedó la contabilidad electrónica. ¿Por qué? Pues porque prácticamente el CFDI en tiempo real me arroja toda la información que yo requiero conocer. Y para muestra un botón. O sea, basta con voltear a ver todo el cúmulo de requisitos, todo el cúmulo de campos, nodos que hay que cubrir para este tema del complemento de carta no Y por supuesto que es un tema que tampoco está ajeno pues a esta situación de, eh, eh, pues vamos a llamarlo así, eh, no, no, no queda ajeno, que finalmente este tema de, de la carta porte, pues esta situación de hacer algún cruce, no bueno, a ver, tú transportaste tanto en el mes, punto de partida, punto de llegada, y hubo este, tantas paradas y esto, y dónde quedó la bolita, no? o sea, y incluso si nos metemos a, a temas de inventarios, a tema de costo de lo vendido, entonces, finalmente, pues la información es poder y, y, y se menosprecia de repente, ¿no? Nos toca verlo eh, finalmente a nivel de las empresas. O sea, eh, este tema del CFDI más allá de una situación de índole eh, fiscal, pues se debe convertir en un tema de cultura empresarial. Es decir, toda la organización, toda la entidad, pues debe estar empapada de lo que es el teje y maneje de los comprobantes fiscales digitales por internet. Aquellas personas que van a ser los que van a recepcionar, los que van a recibir, finalmente, pues lo que es estos documentos, no sé, podríamos hablar de un departamento de tesorería, podríamos hablar eh, a lo mejor de los encargados de cuentas por cobrar, cuentas por pagar, si es que los tienen eh, no concentrados en una sola tesorería, eh, quizá quien recibe la mercancía ahí a nivel de bodegas, almacenes, y bueno, nos podemos ir hasta la parte administrativa, ¿no? Y acabar metiéndonos a la cocina. Entonces, precisamente el código fiscal y estas reformas que hay para 2022, pues son las que ponen la alfombra roja para dar entrada a lo que es esta nueva eh, versión del CFDI, versión 4.0. Se brincan la 3.4, 3.5 y se van directo hasta el 4. Y efectivamente va a haber un tiempo de convivencia, ¿no? Sin embargo, pues ya ahorita iniciando el año, pues ya topamos algunas sorpresas, ¿no? A nivel de cancelación, pues ya si yo requiero cancelar algún documento, hay mucha gente que está teniendo problemática eh, con este asunto de la cancelación a través de sus proveedores de certificación o software de facturación, ¿no? Están requiriendo parcharlos. Ah, nos ha tocado clientes que tienen algún proveedor y de plano dicen, ¿sabes qué? que me dicen que mande la solicitud de cancelación directamente desde la página del SAT. Exacto. Y es lo que estamos eh, ahorita batallando, ¿no? Le están eh, dando mantenimiento a la página, aunque dicen que quedaba el sábado a las 2 de la tarde. <risa> que la firma, eh, la gente que nos apoya en toda esta parte operativa, pues hemos podido ver que ha, ha tenido ahí algunos fallos, a unas, independientemente del tema de hoy de Telmex, ¿no? Eh, ha habido ahí algunas fallas en la <risa> página lo están adecuando, y, y bueno, fíjate, ya el código en la reforma señalaba eh, voltear a ver un poquito el pasado en materia de, pues hay que incluir nuevamente la denominación social, eh, o la razón social, el nombre del receptor, del emisor, cosas que en algún momento quizá ya teníamos o dábamos por hechas o trascendidas, eh, yo hago eh, la broma, no señalo que el pasado vuelve para atormentarnos, nuevamente vuelve a formar parte de los requisitos, Específicamente hay un este hay un requisito para esta nueva versión que no lo contempló el código a nivel de texto normativo, o bueno, más bien el legislador, ¿no? Con este último paquete de reformas, eh, no lo contemplaron, que es el código postal del de receptor, ¿no? Por ahí en algún curso me decían, oiga, contador, pero es que el código postal por regla miscelánea que en vez del lugar de expedición, ok, pero a nivel de emisor quien está haciendo el comprobante ¿no? Ahora ya lo que señala esta nueva versión de CFDI que fíjate, muy, muy curioso, estimado Carlos, eh, nos lo da a conocer ya de manera oficial en su página, del servicio de administración tributaria pues ahí por el día 6, 7 de diciembre y a través de Radio Pasillo diversas publicaciones gente que con la bolita de cristal ahí o sus contactos pues ya desde finales, mediados de septiembre, nos decían que ya venía la versión 4.0, ¿no? Incluso ya muchos proveedores de certificación o proveedores de software, pues ya había, tú llevas a YouTube, ya había infinidad de webinars, ¿no? Y ahora cómo llenar XFDI 4.0. Pero curiosamente, hasta apenas a inicios de diciembre, la autoridad pues ya publica ahí un, eh, en su página de internet que va a haber un periodo de convivencia, y ahí es donde detectamos que precisamente, pues, parte de estos nuevos requisitos está por un lado, pues, incluir el código postal, pero del receptor. ¿Sí? Eh, también está el tema del régimen fiscal del receptor. Entonces, ¿todo esto para qué? Seguramente para amarrarlo con el asunto que ya prevé el código fiscal en relación con el uso que se le va a dar a la deducción que ampare el CFDI. Y empieza a hacerse como el círculo virtuoso, ¿no? A tejerse toda esta telaraña de lo que tú señalas, que de primera mano va a, a echar ahí eh, finalmente el SAT, mano, para decir, ¿sabes qué? Pues aquí como que esto no me suena, esto está raro. Fíjate que pues en reciclo personas físicas, pues ni siquiera hay, hay deducciones, ¿no? A lo mejor tendríamos que estar manejando una clave de uso CFDI, que pues, también como parte de las novedades, ya no se contempla lo que es un po, por definir, ¿no? Ya, ya se contempla una clave específica que dice, eh, ¿sabes qué? Este, sin efecto fiscal, ¿no? Y ¿Sí? ahí estamos esperando el anexo 20, amigo, y señala <risa> eh, todavía. ¿Has de llenado, ¿no? A lo mejor me va a decir que para reciclo, incluso ya por ahí se publicaron algunas, este, pues vamos a llamarle algunas matrices de errores, ¿no? De que, que si tú llenas el CFDI de tal o cual forma, eh, qué sí va a poder ser, qué no va a poder ser, o qué te va a marcar error. Quizá una de las que yo más aplaudo, o con la que quedo conforme, es este tema a propósito de lo que tú mencionabas del PUE, y, y la forma de pago, ¿no? O sea, método y forma de pago. Porque hasta hoy día, y créeme que ha sido algo con lo que hemos batallado con los clientes en el despacho, cada que los clientes eh, pedían facturas a sus proveedores, pues no faltaba el que le ponía ¿Sabes qué? Pago en parcialidad, eso diferido, pero ponle transferencia. Transferencia, exacto. Y, y a ver, espérame, pues la sí, guía de eh, llenado que, que dice que forma parte de la Netso 20, pues me señala que eso no puede ser. Y en qué momento a la gente que opera los sistemas, eh, toda la arquitectura, la estructura de los eh, XML del SAT, pues en qué momento se le barrió no poner ese tipo de validación, ¿no? O sea, al final del día, pues esto culminaba en errores, ¿no? Entonces, ahí ya dentro de la matriz de errores que pudimos observar, ya me dice que el atributo eh, de PPD, pago en parcialidad eso diferido, pues únicamente podrá ser compatible con la forma de pago por definir. Por definir. Ahora sí, a ver qué le hagan como quieran, ¿no? A lo mejor sí. van a necesitar el PDF, pero quién sabe. Porque te juro que luego el problema ni siquiera es el cliente, ¿eh? Es de repente el departamento contable o el departamento jurídico del proveedor del cliente, ¿eh? O, o sea, sí, te, te lo juro, ¿no? Luego, ha habido veces que por esas pequeñeces, pues casi, casi tenemos que hacer un meeting, una videollamada, incluso <risas> reunirnos ahí en las instalaciones de, del cliente o del proveedor del cliente. Pero bueno, ahorita sí, como para dar un poquito de entrada, una probadita, pues es lo que podemos mencionar de algunas características adicionales o nuevas que ya contempla como tal el CFDI 4.0. Por supuesto, también, pues damos lugar a lo que tú quieras complementar, amigo, o si quieres hacer alguna otra pregunta, o dar introducción a alguna otra temática dentro de, de los mismos subtemas, ¿no? Claro, maestro, pues bastante interesantes sus, sus comentarios. Precisamente lo que, lo que acaba de mencionar, por eso me dio un poquito de, de risa, precisamente el día de, de, de ayer vi un CFDI, precisamente como lo, lo comentan, ¿no? Vi un CFDI PPD con con transferencia. Y, y, como lo comentaba aquí el maestro, el maestro José, pues, eh, tal vez no se establecieron en algún momento esos candados de que, oye, si, si lo emites PUE, no puede ser transferencia. ¿Por qué? Porque es pago eh, eh, parcial o diferido. Eh, en realidad, tú todavía no sabes cómo te van a pagar. ¿Por qué le pones transferencia? Entonces, si es transferencia, tuvo que haber sido PUE porque ya sabes que te van a pagar con transferencia no pudo haber sido PPD y preci precisamente ese tipo de errores o la matriz de errores a la que se refiere el maestro José, van a provocar o estarían provocando en este momento, año 2022, que la autoridad diga, ¿sabes qué? para mí, tú lo cobraste o para mí, trasladaste el IVA para mí, para efectos de acumulación de impuestos de la renta está acumulado Oye, pero es que por error lo emití como PUE, pero resulta que no me lo han pagado y te lo voy a demostrar con mi estado de cuenta bancario. Oye, pero yo tengo la información de acuerdo a tus FDIs. No tengo la información de acuerdo a tu estado de cuenta bancario, porque ese no está vía XML. Lo que tengo vía XML, ¿qué cosa es? Tus FDI. Y es importante que nosotros. Tengamos eh, esa conciencia como contadores, como asesores. Tal vez somos el departamento de facturación de nuestros clientes, somos el departamento de facturación de nuestros patrones, de que esos errores que en algún momento se puedan cometer, ya sea con la forma de pago, con el método de pago, con las relaciones que existen entre CFDIs, ¿qué pasa con los anticipos? Ejemplo, nos pudiera repercutir. Y, y me regreso nuevamente a lo que pasó el día 28. ¿De dónde sacó la información? De tus PUEs. Si emitiste mal un PUE, ¿qué pasó? La autoridad no sabe que lo emitiste mal. La autoridad va a decir: Yo tengo tantos PUEs, y para mí eso es lo que debiste haberme este, trasladado para efectos de iba a causar. Oye, es que fíjate que un PUE lo debí cancelar y no lo he cancelado. Se lo vas a tener que aclarar se lo vas a tener que soportar, se lo vas a tener que, eh, como en algún momento dice, se dice, materializar. Para efectos de que la autoridad tenga el pleno conocimiento de que esa factura fue, en realidad no fue fue, o en realidad ni se cobró, o en realidad debió estar cancelada. Nos estamos enfrentando como contadores a una era, y así lo llamo, a una era digital, Tal vez lo que nosotros conocimos en papel, todo lo que conocimos como reportes, cuestiones que hacíamos a mano, ahorita lo digital nos está rebasando. Y es importante que como contadores, así como el maestro José, como todos los eh, contadores que tengo el honor de conocer aquí en la familia Census, pues se preocupan o nos preocupamos por el hecho de que los contadores que nos escuchan pues tengamos ese conocimiento de qué es lo que puede pasar si cometemos errores en materia tecnológica. En este sentido, como lo comentaba aquí el maestro, ahorita eh, al 5 de enero eh, nos estamos enfrentando a cartaporte, nos estamos enfrentando a migraciones de reciclo, nos estamos enfrentando a CFDI 4.0, claro, con periodos de transición, pero... No lo voy a dejar al último día. Tengo que ir viendo, cómo es este programa, tengo que ir viendo qué me va a afectar el CFDI 4.0. ¿Por qué? Porque sabemos que ese CFDI 4.0 y ejemplo con lo que pasa con las cancelaciones, como mencionaba el maestro. ¿Qué va a pasar con las cancelaciones? Y como lo veíamos en, en una de las noticias con las que iniciamos, hasta va a haber multas por las cancelaciones. ¿Qué pasa si no cancelas en tiempo un CFDI? ¿Vas a poder cancelar hasta el próximo año? Por ahí existe un, un, un, un transitorio que nos manifiesta precisamente qué pasa con eso. Anteriormente estábamos acostumbrados, o a sea, acá dos años después, tres años después lo cancelabas y no pasa nada. La autoridad se dio cuenta de eso y ahorita estamos acotando más todos esos parámetros, estamos acotando más todas esas actividades que en algún momento no le daban la información certera a la autoridad para efectos de la fiscalización o para efectos de la determinación. Me gustó bastante lo que manifestó el maestro José, de acuerdo al artículo 6 del Código Fiscal de la Federación, que personalmente o, o muchos lo consideramos como momento de causación de las contribuciones. Si nos remitimos a la teoría contributiva, nos vamos al hecho generador, al hecho imponible. Me gusta mucho citar a este maestro Dino Harash, argentino que tiene el libro del hecho imponible, un libro bastante técnico. Yo lo he leído, pero sinceramente, y así se lo comento, maestro, sinceramente hay partes que, que digo, ¿cómo pudo este, este ser escribir esto? ¿Por qué? Porque son cuestiones bastante técnicas que si nos metemos de profundidad nos va a dejar bastante enseñanza. Y esa causación, esa causación que nos da el artículo 6, esa interpretación o aplicación que muchas veces he criticado en el artículo 5 del Código Fiscal nos remite al hecho de qué voy a causar y qué voy a pagar y cómo voy a interpretar estas normas. Ya tuvimos la reforma fiscal en este 2022, ya salió la resolución misionera fiscal, precisamente están saliendo los anexos y como manifestaba el maestro, estamos en espera del 20. ¿Por qué? Existen ya documentos técnicos, como lo ha expresado el SAD en su página, el anexo técnico del CFDI 4.0, los catálogos, la parte de la cancelación, existe ya la, la, la guía de llenado del CFDI 4.0, existe la guía de llenado del complemento carta-aporte, cuando es traslado, cuando es ingreso. Yo creo que como contadores, y, y, y le voy a hacer mención de esto, maestro. El día de hoy tenemos, hasta los programas que lleva su servidor aquí, hemos tenido la mayor audiencia, hasta donde recuerdo, tenemos 90, y... nos falta uno para los 100, tenemos 99 conectados, y, y, y yo creo que son, son los fans aquí del maestro José que, que nos acompañan, ¿no? Y, y un agradecimiento para todos los que nos escuchan, y yo creo que es por la presencia aquí del maestro, ¿no? Eh, y, y, y pues yo creo que también es bastante importante los, los comentarios que se vierten en este tipo de programas para efectos, eh, siempre les comento estos programas al, al tratarse de una hora, hora 10 hora 20 minutos pues no vamos a tratar aspectos técnicos como si fuera un curso, pero es importante también mencionar los aspectos generales y los comentarios de expertos como los que nos acompañan, ¿no? Entonces maestro este CFD es 4.0, como lo mencionaba el código postal, tal vez el do, eh, precisamente el domicilio, cuestiones que no eran requisito hasta el 2021, ¿qué pasaba? Expedía una factura con simplemente el RFC, ni siquiera el nombre, pues, ni siquiera el nombre, y no pasaba nada. Prácticamente 2000. puro RFC. ¿no? Exactamente, puro RFC, ese era el único requisito, aunque... Todavía te encontrábamos personas que me decían, no, es que mi nombre viene mal. Como contadores, a veces le decíamos, aunque venga mal. Eso, ese, ese, ese, ese, ese es un requisito que se quedó en la historia. ¿Pero qué creen? Regresaron cuestiones. Regresaron cuestiones como es el domicilio, como es el código postal. ¿Qué va a pasar ahorita? ¿Por qué la autoridad necesita tener estos datos? precisamente para efectos de fiscalización. Y como decía el maestro, nos metemos ya en temas un poquito delicados, nos metemos en temas de domicilio, nos metemos en temas de no, no localizado, nos, nos metemos en temas de materialidad, nos metemos en temas de que el código postal no, no corresponda a la, sucur, bueno, a la principal o a las sucursales. ¿Qué va a pasar? La autoridad para efectos recaudadores cuando, cuando la parte contributiva eh, o la parte de las sanciones, no una sanción como usted lo sabe maestro, no tendría, no tendría que tener efectos recaudadores. Una sanción o una infracción, ¿qué efectos tiene? Efectos sancionadores, no recaudadores. Pero la autoridad de, en algún momento se olvida de esa parte y dice pues de aquí me voy a agarrar Pongo las multas y recaudo, ¿no? Y yo creo que ahí también se van a dejar a venir algunos elementos de defensa en cuestión de, ese, de esa parte recaudadora, no sancionadora, maestro. ¿Qué nos puede comentar con respecto a esos requisitos adicionales que hasta el 2021 no teníamos y ahorita en 2022 vamos a poder, o vamos a tener, perdón, la obligación de eh, requisitarlos en nuestras nuestros FDIs? Claro que sí, estimado Carlos, pues mira, lo primero que te podría decir es que hay que ser proactivos, no reactivos. Me queda claro que hay algunos proveedores de software que ya te están, son los menos, pero ya los hay, que te están manejando a totalidad, a cabalidad, lo que es la versión 4.0. Pues yo te diría la brevedad hay que actualizar, ¿no? Si estamos en ese inter de migrar a la utilización de ese 4.0, eh, pues hay que ir ahora sí actualizando expedientes de aquellos terceros con los que interactuamos, que no únicamente a veces se limita a cliente y proveedor, o sea, de repente puede haber ahí algún otro participante. Eh, fíjate que lo bonito de la materia fiscal, lo que a mí siempre me ha gustado, es que te vuelve a llevar a los orígenes. La materia fiscal es tan precisa que si en el Inter, yo, yo decía esa frase que tú mencionabas al inicio, de que lo fiscal para el final, no es porque yo demerite lo fiscal, no llamándome fiscalista, sino porque primero tienes que ver ¿Cómo formas? ¿Cómo vas a ir moldeando para al final hacer eso en el pastel? Pues vamos al tratamiento fiscal. Entonces, fíjate, eso es lo que a mí me, me encanta de esta eh, materia fiscal, que me dice, bueno, pues si tú eres alguien que no manejaba, eh, vamos a pensar quizá en los más desordenados, ¿No? Que puedan ser las, las micros, pequeñas empresas, dueños de negocitos, changarritos, pues hay que empezar a manejar un expediente, ¿No? De a lo mejor un buen inicio serían los clientes aquellos que me facturan este periodo de transición no es una prórroga como tú bien apuntabas maestro eh, pues esto eh, entra en vigor el primero de enero de 2022 ya hay un periodo eh, eh, si quieres le vamos a llamar vacatio leyes eh, una convivencia que hay entre la versión anterior del CPDI 3.3 y lo que es el 4.0 pero para ir siendo proactivos, no para estar sufriendo el, los últimos 10 de abril, ¿no? Y le le llora cómo completo este requisito, ¿no? Entonces, en definitiva, sí vas a tener que pedir la constancia de situación fiscal de tus clientes para poder obtener ahí datos como lo es el código postal, como es el régimen fiscal, ¿no? Y ahora que estamos las manos, que a ver si el 7 de enero cómo amanezco, ¿No? si <ríe> claro. soy esto, soy lo otro. El regalo pues, de reyes. tengo yo la chance hasta el 31 de enero de decir, no, ¿sabes qué? Yo voy a hacer esto otro, ¿no? Entonces, es, esa sería la primera recomendación, ser proactivo, eh, como lo señalaba, pues a nivel de, de lo que es eh, resolución miscelánea, todos estos documentos técnicos que ya se presentan del CFDI 4.0, pues tenemos lo, lo que viene a ser eh, eh, esta figura del régimen fiscal, ¿no? Que no no quedó dentro de la reforma del código, pero precisamente buscan amarrarlo con parte de lo que ya está dentro del texto normativo, que es el uso del. Yo le llamo uso eh, que se le va a dar a la deducción que ampara el CFDI, ¿no? Más allá de que Ajá. el legislador le puso uso del CFDI, sería tanto como decir lo que se deducen son CFDIs, ¿no? Ajá. Entonces, insisto, ¿no? Ser proactivo, ser técnico. No para sentirte más, yo la verdad me puedo autonombrar o perdón, autodenominar el menos técnico de los técnicos, pero no me imagino a Dino Harach diciendo eh, <risa> eh, que en este caso el hecho imponible o el hecho generador sea la factura en sí misma, ¿no? No, la, no, no. Es no. Una <risa> y, y fíjate que yo noto algo en el radar, ¿no? Viendo las publicaciones, viendo los foros, los grupos de WhatsApp, todo, todo, todo. Así que todo ya con lo que convivimos, ¿no? Prácticamente un metaverso, ¿no? Un mundo virtual, donde Exacto. a lo mejor yo no te conozco en persona, pero que ya hemos interactuado y hemos cruzado palabras. Eh, yo noto dos cosas, ¿no? Eh, te lo decía en el, el, el anterior panel de respuesta, eh, no se le da la importancia al CFDI como figura de fiscalización, como herramienta de la autoridad. ¿Cómo te das cuenta que no se le da la importancia? Porque dices, pues vámonos a la posada. Cancelo el CFDI, ¿no? Sí. Ah, es una nómina. El software estaba en un laxus brutus y fíjate que se timbró doble el recibo uh -huh. de un trabajador. ¿no? Ah, pero es que eh, ya es la hora del brindis, ¿no? O me están <ríe> hablando para la rosca. Entonces, y, y lo vas dejando y piensas que no se te va a olvidar. Y bueno, no te cuento el final de la historia, amigo, se te acaba olvidando. Tú mismo me confirmaste cuántas veces no ha ocurrido que llegas con un cliente y... Ah, sí, esa factura es de hace dos años y la íbamos a sí. cancelar. Exacto. Pero no sé qué pasó. Pues ya viste que sí pasó, ¿no? Y, y, y tú bien puntas, ¿no? Eh, pues va a haber sanciones por no cancelar cuando tenías que haber cancelado, ¿no? Y que va a ir hasta eh, cierto porcentaje del monto del CFDI que debiste cancelar. Entonces no se le da esa importancia como herramienta de fiscalización al CFDI. Debemos ser técnicos. Sí, la ley del ISR graba ingresos, no graba CFDIs. Eh, la ley del ISR eh, cuando me habla de, de la base como elemento de la contribución no me habla de deducir comprobantes fiscales, me habla de deducir deducciones autorizadas. Y lo que yo veo, regresando al tema, tratando de no, no salirme de lo que quiero, de la idea que quiero centrar, amigo, es que la mayoría siente que el peor problema que puede acarrearle esto es anticipar o diferir impuestos. Mira, es que ya llegó la carta de invitación del Sad y como era PUE y en realidad era PPD o era PPD y le pusimos PUE, o como nunca emitimos el complemento de pago, pues ahora resulta que pues estamos declarando IVA de menos o estamos eh, causando IVA de más. No, no, no, espérame. Un comprobante no es el hecho generador. Uh -huh. O sea, es la herramienta que utiliza el SAT y es como cruza. Y es lo que al SAT le hace ruido, porque como tú bien comentabas al inicio, amigo, pues el SAT lo que busca es que dentro de esa herramienta fiscalizadora llamada CFDI, esté aterrizada la realidad. Pero si esa realidad no está trazada pues ya no va a ser culpa de la autoridad. Si esa realidad no está correcta, eso sí ya no va a ser culpa de la autoridad. Esa ya es culpa tuya. Y créeme que el menor de tus problemas, eh, estimado colega, estimado amigo contador o estimado empresario, dueño de negocio, el menor de tus problemas es que estés pagando en este mes impuesto de más o impuesto de menos yo te decía y estamos bien entretenidos ahí con el RFC de los mayores de edad y ahí que si las tandas y que si eh, eh, de repente las nenis y Ajá. oye si tú no haces bien el CPD y si tú no cancelas cuando debiste cancelar pues va a haber una consecuencia el derecho para que sea eficaz pues debe acarrear consecuencias si no para qué me creas una norma donde eh, yo al cumplir la mayoría de edad tenga que registrarme al RFC si, sí, pues no me vas a coaccionar al final del día, ¿no? Pues va, va a terminar siendo letra muerta. Y bueno, fíjate, con estos nuevos datos, el régimen, el uso del CFDI, eh, hace rato tú mencionabas lo del complemento de pagos, ¿no? No es que el SAT no pudiera dividir entre 1.10. Es porque al SAT le interesa saber, tú qué estás considerando Dentro de los impuestos indirectos, porque no solo es IVA, también está el IEPS. IEPS. ¿Qué es objeto? ¿Qué no es objeto? ¿Qué está grabado? Y que está exento. O sea, imagínate que todo fuera, pues nada más dividido entre 1.16. ¿no? Uh -huh. Y si estoy utilizando una herramienta electrónica, pues por supuesto que si eso me va a ahorrar dinero a mi fisco, en vez de tener que practicarle una visita domiciliaria, una revisión de gabinete o escritorio eh, pues al contribuyente, pues por supuesto que yo, si ya les pido todo, que me dejen la puerta abierta de la casa, pues qué más da que les pida el código postal, qué más da que les pida el régimen fiscal, el uso del CFDI, pues ya son pequeñeces. Lo vemos como un cúmulo, como un mundo de información, porque nunca se hizo como se tenía que haber hecho. Ah, pues saca la factura, oye, no le, ah, ponle eso, o, o ponle a ver qué, lo primero que se te venga a la cabeza, ¿no? Tenemos clientes que, oiga, ¿y por qué le puso en, en el uso del CFDI por definir? Pues porque nunca nos dijo, y ustedes cuando le pidieron la información para facturar, no, no tuvieron un poquito ahí la proactividad de decir, oiga, ¿qué le ponemos en el tipo de uso, eh, en la clave de uso de CFDI? No, pues tampoco, y ahora sí que él no dijo nada, nosotros no dijimos nada, y, y te encuentras cosas como, ah, pues casi todos les ponen gastos en general, ¿no? O casi todos les ponen el, sí, sí, sí. Eh, adquisición de mercancía. Entonces, como no se le da su lugar, como no se le da la importancia, y no solo es el empresario, ¿eh? No solo son las empresas, no solo son los departamentos administrativos, las empresas, el contador, ¿no? Sobre todo, y no, eh, espero no me tomen a mal el comentario, pero también hemos podido ver que aquellos que se dedican a la defensa fiscal y que a lo mejor dirán un poquito esto de que sí, que el hecho imponible, la base imponible, el hecho generador, etcétera, y estarán de acuerdo con nosotros. Pero luego también a veces ellos desdeñan un poquito el tema del CFDI, ¿no? ¡Ay, qué eventos Y que meten un montón de gente. Bueno, pues ahí está la prueba, ¿no? Yo veo ahorita aquí en línea casi 110 participantes. El CFDI, como es un tema de cultura organizacional, tiene reiki. Pero ahora que ya está el rating y que nos están escuchando, pues hay que darle la debida importancia. No como elemento para contabilizar, para deducir o para acumular, sino como herramienta de fiscalización y hoy día lo que señalé al principio del programa, como el prellenado mismo de tus facturas. Porque, insisto, el menor de tus problemas será que pagues impuesto de más o de menos en el mes. Okay. Quieres saber qué son problemas, allá te van, ¿eh? Que te bloqueen o te restrinjan los sellos digitales. Que te multen por no expedir o expedir de manera incorrecta los CFDIs. ¿Sí? Que a lo mejor tú facturándole y no estando atento a que a quien tú le factures este, le cancelan los sellos digitales y ahí nos perdemos, ¿no? Y, y que al rato, hasta sin deberla ni temerla, termine siendo eh, denominado, pues, una empresa que factura operaciones inexistentes. Tú dirás, es una pequeñez eso del código postal. ¿Te acuerdas que han estado modificando el 27 en las reformas fiscales? Y que ahora ya, incluso con tecnología de geolocalización, van a ir validando que, que no hayas puesto el terreno baldío, calle, domicilio conocido sin número. Y bueno, imagínate qué, qué interesante que al CFDI tú le tienes que poner tanto el código postal de quien emite, como el código postal de quien es receptor del comprobante. Eh, sí, pues el SAT puede decir que no hay bronca con las tandas, eh, que no hay bronca que con lo que venden las nenes. Ah, ok. Pero si ellos por actividad empresarial o alguna actividad profesional que tuvieran, y, y más allá de que dice que no. Me queda claro que el hecho imponible tampoco son depósitos bancarios para los que se van con la finta con los comunicados. Pero también es una realidad que eh, el artículo 17H del código se ha venido modificando. Y parte de lo nuevo es, bueno, sabes que además de que lo que está en declaraciones debe coincidir con lo que hay en el CFDI, ¿Sí? Pues fíjate que también la información de tus estados de cuenta bancarios debe coincidir con esa realidad que tú pretendes reflejar en el CFDI y que finalmente termina eso alojado u hospedado dentro del formato prellenado de la declaración. Y si no, pues tabla. También se te van a restringir los certificados de sello digital. Es más, cualquiera las pequeñas bueno, pues aviéntate unas semanas sin facturar. Nada más por mencionar un ejemplo, ¿no? Y a lo mejor no te clausuraron el establecimiento ni nada, pero pues eh, digamos que eh, el CFDI de ingresos o el CFDI de la cobranza, que es el complemento para pagos, pues es como la manguerita que le lleva el combustible a la organización o entidad, ¿no? Más allá de que sea lucrativa o, o no sea lucrativa. Entonces ahí radica la importancia, ahí radica que a todos los Godines, a todo el departamento administrativo, pues los capacites en materia de comprobandas fiscales digitales por internet, a saber que la carta porte para los transportistas ya existía de tiempo atrás, y que cada quien la hacía como quería, y luego hasta en papelito, y bueno, pues ahora, fíjate que a propósito del reglamento de autotransporte federal, pues ahora sí ya se va a tener que hacer como se tuvo que haber hecho. Y tan así que se va a tener que validar, se va a tener que timbrar, y... Pues al final del día, eh, eso es con lo que inicié amigo, nos, nos regresa a las paz. Lo que se empezó a hacer mal, lo que la autoridad detectó que no era toda la información, a lo mejor sí mucho en cantidad, pero no de calidad, pues sabes que tenemos que evolucionar, tenemos que actualizar los sistemas para sobre eh, esa búsqueda de una aguja en un pajar para que nos llegue la información que es la correcta, que es la debida y que para nosotros es funcional para este tema de la fiscalización. ¿Qué pasa con lo del día de los inocentes? Pues simple, ¿no? Si, si nos pasó que no coincidían o algunas te sacude de inicio, ¿no? Porque el cliente te habla así muy, muy espantado, muy sacado de onda. Pero bueno, ¿qué, ¿qué mejor forma de validar tu trabajo, de darle una revisada y decir, no, pues sabes que estamos bien? O tú sabes que a lo mejor por ahí hubo un CFDI que se emitió a destiempo. Fuera de plazo, Después, ¿no? Pero lo tienes identificado, o sea, para que el día de mañana le digas, pues mira, ¿sabes que Sí, eh, no se emitió en tiempo y forma, pero esa es la diferencia. Y no agarrar y decir, ay, pues voy a meterlo esto donde la autoridad considera que era para pagar impuesto de menos o de más, o votar un pago de lo indebido. Así no es. Ahí es donde radica la importancia de ser técnicos. Y miren que se los dice un amigo que es muy arrabalero, un amigo que no, eh, yo la verdad he seguido un poquito ahí a Carlos en redes. Y la verdad, este, los posts que nos comparten, muy, muy técnicos, muy, muy buenos. Siempre yo soy un poquito más así como que coloquial, ¿no? Pero en esa cuestión profesional, en esa manera de asesorar al, al cliente, pues sí tenemos que ir a las bases técnicas y las cosas como son, ¿no? Muchos se enojan, muchos me bloquean, pero insisto. Ni se contabilizan CFDIs, no. ni se deducen CFDIs. Así no. como tampoco se graban depósitos bancarios. ¿no? Por, el <ríe> por el comunicado... de, de, de, de zar, la ¿no? Y también para mis amigos que se dedican a la defensa, no todos, ¿eh? Claro que eh, por ahí nos ha tocado ver a, a, a algunos eh, pues expertos en la mano. Ah, ¡Ay, eso con una defensa fiscal o, o que eso del CFDI es pura paramaya... Pues sí, pero al final del día es el instrumento de fiscalización de la autoridad. Me queda claro que a lo mejor a ti te va a dar chamba, ¿no? Pero pues imagínate el pobre empresario ¿Sí? que, pues de entrada, ya tiene que pagarle un salario ajustado a inicios de año a toda su plantilla laboral, que tú como contador ya le estás este, ajustando los honorarios, etcétera, y que todo está carísimo. Y para que todavía le diga, ¿sabes qué? Le vas a tener que meter tiempo, dinero y esfuerzo. Para decirle a la autoridad que su CFDI aquí nada que ver y que aquí eh, la teoría y, y que el tema de las bases legales y, y que los precedentes. Digo, te la compro a lo mejor eh, pues ya con un contribuyente mayor, ¿no? con Ya con alguien que sí se suba a los costalazos, ahí al ring con la autoridad. Pero es eso, ¿no? Hay que reflexionar de la importancia que se le tiene que dar al CFDI. como herramienta de fiscalización claro maestro pues bastante bastante eh, productiva esta esta práctica que estamos teniendo aquí con el maestro José como comenta él pues eh, eh, no nos conoce, bueno no nos conocemos personalmente pero hemos coincidido ahí en algunos comentarios ahí en las redes sociales y eh, Sí, ya estamos 8.42. Invitarlos al, a las nueve de punto, vamos a tener nuestro siguiente programa en censo capacitación, rompiendo paradigmas, ahí con, con los maestros eh, Martín Rojas Tamayo, el maestro Antonio Aranda, el maestro Pepe Soto, el maestro eh, Salvador y eh, a la maestro, Palomilla, ¿no? Ajá, el maestro Enrique Corona, dijeran puros pesados, ¿no? Puros pesados ahí. De la familia Census, que tenemos ahí el programa Rompiendo Paradigmas, los esperamos a las 9 Y eh, pues voy a, a mandar aquí los saludos a, a los que nos están escribiendo en redes sociales. Tenemos aquí a, a Areli Vázquez que nos está viendo. Eve Samperio dice buenas noches y feliz año. César Acontan dice: estaré atento. Sandra Estefanía, ahí nos etiquetó. Uh, Concepción Noelia Vázquez Ramírez, buenas noches, maestro, dice uh, Marifer Stiwil, uh, Bueno, ahí dice una palabra que, bueno, dice Sandra Estefanía en chinga, estudie y estudie, dice uh, <ríe> uh, excelente, gracias por la información, dice PG Neiser. Y aquí uh, yo creo que una de, de sus más admiradoras, Pedit Leticia. Que también eh, me hace el honor también de leer ahí algunos de mis posts que, que, he, que he compartido. Gracias, CEP, Edith, Cedep, CEDEP, Edith, Leticia, también saludos ahí. Uh, también tenemos a William Gutiérrez también, saludos, amigo William. Manuel Guapo, ven, dice saludos a todos. Eh, William Gutiérrez, buenas noches, contadores. Buenas noches, William. Un, un gusto tenerte también aquí. Um, tiene bastante audiencia, maestro. Ah, aquí el maestro de maestros, Martín Rojas Tamayo. Saludos, estimados maestros. Saludos, maestro Martín. Yo creo que eh, la, saludos, admiración es, la admiración es, es mutua aquí con, con nosotros dos aquí para el maestro Martín. Esteban Elizalde, saludos. Lilia Cecilio Rodríguez también, yo creo que también es una... Eh, admiradora de, de, del maestro José y me ha hecho también el honor de, de poder leer mis posts eh, en la, eh, Lilia Cecilio Rodríguez, no tengo el honor de conocerla, pero pues también por ahí comparte algunas cuestiones que sus servidores eh, comparten, Araceli Maldonado, al contrario, gracias a ustedes maestros, buenas noches, gracias eh, Araceli José Alfonso, gracias, buenas noches y tenemos una pregunta para ir cerrando, maestro. Alex Sosa, sí. buenas noches, excelentes opiniones. Una duda sobre la obligatoriedad, el régimen fiscal del cliente con fundamento, ¿en qué disposición lo dice la parte del, del régimen de, del cliente que mencionaba, maestro? Claro que sí. Eh, pues va a ser el artículo 29A, ¿no? Ahí en sus últimos párrafos donde nos señala que como tal, este, pues cualquier otro requisito que dé a conocer la autoridad fiscal mediante reglas de carácter general, ya ven que tenemos esta vacilada de la regla 1.8 de la resolución miscelánea, y que si se publica en la página del SAT, pues a partir de que se publique, se dé a conocer. Pero realmente, pues más bien es todo este sitio todo este apartado de la página donde está la documentación técnica, y donde se nos describe la estructura del CFDI 4.0, donde señala que deberá incluirse el régimen fiscal de lo que es el receptor del comprobante fiscal. ¿no? O sea, incluso ya como parte, eh, además de las validaciones. ¿no? Entonces, más allá de que no lo tenga en concreto el código fiscal, ya sea artículo 29 o 29A, pues la, pro, la propia cláusula habilitante del artículo 29A pues, es la que nos remite a lo que es reglas de carácter general, a lo que es el anexo 20, y pues todo lo que se publique incluso a, a través de esta reglita 1.8, dentro del portal, y por eso decíamos, finalmente pues estamos ya ahí a la espera de lo que viene a ser el anexo 20, ¿no? Pero digamos ah. que puntualmente pues ese se vendiese del fundamento. Gracias maestro, pues ahí está la respuesta para Alex Sosa. Quizá al el próximo ten... año ya lo veamos ahí en el texto del código, ¿no? A lo mejor se ¿Sí? le va a al legislador. <ríe> Claro, maestro. Pues ya para terminar ahí, saludos a, a, para que no, no, no, no, los deje ahí, ahí solos, Gus Gómez, buenas noches, Rubén Chávez, saludos, Miguel Ángel Velasco, saludos desde Comitán, Mónica, Janet, Quirós, saludos, linda noche, dice, Agustín Rodríguez, saludos, CP, y felicidades desde Cuernavaca, Morelos. Eh, y luego de, me dice, para el CFDI, qué código postal... Patricia Negrete, una pregunta referente a la carta aporte para un cliente que su actividad es reparación de transmisiones automáticas y demás, pero este cliente envía partes a, a otro estado a reparar, aplicaría la carta aporte. Sí, de bienes, ¿no? Sí, Al final por, por ahí salió. Ahí, uh -huh. Hay ahí ya por... lo que es este, su a eso iba sal, salieron por ahí que, que las herramientas y, y pre, precisamente las herramientas o insumos que se necesiten para el trabajo no entraban como tal como un traslado de mercancías pero en este caso lo que creo que, lo que nos, nos pregunta aquí patricia negrete yo creo que personalmente igual sí lo consideraría dentro de como una obligación de carta por ahí como lo menciona el maestro José pues salieron ahí con sus Preguntas y respuestas, carta, aporte, que si bien no es legislación, pero pues por lo menos nos, no nos da una luz, pero nos da un foquito por lo menos, ¿no? Para, para ver lo que la autoridad cree que cree, ¿no? Exactamente. Pues bien, maestro, pues yo creo que ya, ya, ya estamos ocho, ya casi 8.50 para, para darle oportunidad aquí a, a nuestro equipo también de, de logística aquí de sensos capacitación para programar el el próximo programa de, de rompiendo paradigmas un honor contar con su presencia maestro como le comenté no tenía el, el gusto de haberlo tenido aquí en, en, en línea nos habíamos habíamos coincidido por ahí en redes sociales pero pues un gusto aquí tiene a su servidor carlos ramírez desde la ciudad de oaxaca y pues eh, le dejo el micrófono para que se pueda despedir nuestra audiencia y pues les agradezco también a todos los que nos estuvieron viendo, nos, los que nos hacen el favor de eh, conectarse aquí a nuestra página de Census Capacitación y este es su programa Noches de Census Maestro para que se pueda despedir de toda nuestra audiencia. Claro que sí, estimado Carlos, pues mira, me quedo muy contento eh, de haber podido colaborar un poquito en lo poco mucho que pudimos haber comentado. Gracias también a tu audiencia que, que veo que te siguen fielmente independientemente de que no, no tenemos a Toño Aranda, pues creo que lo está haciendo muy bien o es pues lo que se ve y, y pues nuevamente me, me quedo muy, muy contento eh, con esta invitación que a nos hicieron esperemos que se repita y, y bueno, para toda la gente que estuvo comentando, interactuando ahí con sus preguntas y, y todo, este, pues muchas, muchas gracias por haber prestado atención a esta emisión de Noches de Census y bueno también desearle a la gente que pues celebra estas festividades pues eh, una bonita noche de, de espera de los eh, Santos Reyes, ¿no? O Reyes Magos, según sea el caso. Claro, pues muchas gracias, maestro. Pues por mi parte, igual, eh, el contador Carlos Ramírez desde la ciudad de Oaxaca, pues me complace despedir este programa de Noches de Censo, hoy, 5 de enero de 2022. Y nos vemos el próximo miércoles para seguir con estas cápsulas de Noches de Census, estos programas de Noches de Census, que esperemos que nos sigan complaciendo con su presencia. Hasta la próxima. Y encantado. Muchas gracias. Adiós. Bueno.